Damas y caballeros, ¿cómo están? Cordial saludo. Os habla arquista constructor. Les ha ido. Espero que muy bien, requede bien, porque estamos contentos de daros esta información de la Universidad de Autodesk en un su mejor momento. ¿En qué temas vamos a estar entrando a fondo? El tema es: ¿cómo me voy a capacitar? Me gustaría ser un socio, socio de una academia autorizada Me gustaría estar dentro de un centro de formación autorizada Y participar como proveedor de formación de membresía O sea, proveedor de formación de membresía O bien un instructor certificado es que me gusta el tema de los socios De la academia autorizada O sea, no es que yo haya estudiado un pregrado Y que después sea un cero a la izquierda No Pero ciertamente es mejor ser un socio El cual está presente En una academia autorizada Entonces, vamos a fomentar la curiosidad ¿Sí o no? Sí Vamos a aprender Aprender cómo ser una fuente confiable Sí Vamos a incrementar el aprendizaje, la formación para llegar a los certificados. En esta promoción con Autodesk. Encuentre su compañero de aprendizaje. ¿Listo? Ahí quedó. ¿Hasta ahí llega? No, hasta ahí no llega. Vamos a ver sobre la formación. Los distribuidores se llaman ¿cómo? Autodesk Learning Partners. Learning Partners. Claro van a ayudar a encontrar un centro de formación autorizado o un socio académico autorizado. Socio académico autorizado. En el área donde usted vive. Nuestros socios están en todas las ciudades de aprendizaje. Ayudan a los estudiantes. Se meten con ese foco. Ayudar a los estudiantes porque son educadores. ¡Pum! Ya tienen bastantes clientes. Los estudiantes son sus clientes. Pueden ser también profesionales y participar en el aprendizaje continuo. Aprendizaje continuo. Esto es lo mejor para un socio. Dame un aprendizaje continuo, por favor. Equipándome con poderosas herramientas de diseño. Con contenidos de, de alta gama. Con una capacitación. Bueno, con planes de estudio. Bueno, para resolver los desafíos del mundo laboral. En las industrias. Y meterme en la nube y... Trabajar con las industrias. Prepararse para el mañana. Nos vamos para el 2023. ¿Qué vamos a estar haciendo? Afeitándonos. Upa. Sí, eso sí. El mustache. Triangle. Obtenga una credencial reconocida en la industria. Que hable de su talento. Listo, entiendo eso. Encuentre un compañero. De aprendizaje para cualquier parte del mundo, cualquier país. Mirad, te pueden hablar de España, de Brasil, ¿sí? Te pueden hablar de Rusia, oye, de Hong Kong, de Taiwán. No hay problema, los, los contactamos. De Iberoamérica, muchachos. Los países MCO. Te pueden hablar de dónde más, de Europa. Puntos de conocimiento ...para conectarlos... ...lo que son los CI... ...los MEA... ...los APAC... ...¿dónde más? Corea del Sur... ...¿dónde más? En Japón... ...o sea, te estás... ...logueando... ...constantemente con los países... ...más... In, ...en alza... ...que están en, en... esta... ...movida... ...constante Europa... ...América del Norte... Nueva Zelanda... ...Austria... ...Australia... ...India... ...y sí... Se puede solamente ver el sitio web, ver las posibilidades de certificado y listo. Tal vez nos conviene más saber lo que ocurre a nivel Iberoamérica. Claro que sí. Tal vez nos interesa también saber lo que ocurre a nivel Iberoamérica. Claro. Con los sistemas educativos de innovación. Y Ya sé lo que son las insignias SEI. Sistema educativo de innovación. Upa. Buenísimo. Tanto. Háblame más entonces sobre los certificados. Entonces tenemos la idea de encontrar algún compañero de aprendizaje. Que se suba a la nube y nos explique todo lo que es llegar a un render. Oye, en la nube se puede llegar a un render. Esto ciertamente es una garantía. Vamos a estar produciendo hasta el último momento con una capacidad ilimitada de proyectos se pueden llegar al render. Esa es la idea. Renderízate. Allá vamos entonces al render. Mira, hay que mejorar las habilidades de aprendizaje y un certificado. Sí, pueden ser con tarifas, si así lo desean, tarifas de certificación. Para los que sean asociados, 150 dólares. Para los que sean profesionales, 200. O sea, que usted quiere ser profesional, 200 dólares para el certificado. Ya veríamos lo que significa eso en pesos colombianos. Quiere hacerse experto. Pues el, entonces el valor del certificado cambia. Certificado para un asociado, 150. Profesional, 200. Experto, 250. Estamos presentando una nueva forma de aprender a certificarse. ¿Con qué? Con los profesionales, con los innovadores en la industria. Ya sea que esté buscando usted cambiar de carrera o desarrollar habilidades, no creemos que deba hacerlo solo. Debe hacerlo con un compañero de aprendizaje. Estamos aquí para ayudarlo. Manténgase a la vanguardia. ¿Sí? Conviértase en los roles cambiantes. Este tiene los roles cambiantes a través del aprendizaje. Y va a su propio ritmo. Ah, bueno. De forma segura. Hacia tu futuro en el 2023. ¡Ping! Se lanza como una flecha. Desarrolle valide y muestre habilidades en las demandas para tener mayor éxito en las industrias. Evolucione. ¡Ping! Se me prende el casco cuando digo evolucione. Ya sea que esté comenzando su carrera o expandiendo sus habilidades. Tome medidas con sus objetivos claros. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar si tengo objetivos? Pues explore las posibilidades con Autodesk. Amplíe sus habilidades con nuestros cursos gratuitos, que incluye un curso de tutoriales, de Módulos de aprendizaje. Bueno, entonces vamos a explorar las opciones que nos brinda. Muchas gracias. Y certifica, demuestra tus habilidades obteniendo este certificado por la industria. Para mostrar habilidades y acelerar tu carrera. Qué bueno, encuentra la, certificado, los, la certificación adecuada. Ya sabemos, ¿no? Son tres. Tres tipos de certificados. Hasta el que se quiera ser profesional o experto. Oiga, me dice, ¿qué título quiere tener en su certificado? We? Upa. ¿Profesional o experto? Upa. Un certificado en Autodesk ofrece a los profesionales de la fabricación, profesionales de la arquitectura, profesionales de la ingeniería, de la construcción, una forma de integrar tecnología, de meterse con los líderes de la industria. En un mercado con la información necesaria, en un mercado para descubrir, en un mercado para poseer conocimiento en la industria. Certifícate. Hay certificaciones de arquitectura, ingeniería de construcción. También diseño de fabricación de productos. También. Con lo cual, sabemos los productos que nos puede ofrecer Autodesk o Revit, Arquitectura, Ingeniería y Construcción, Fabricación de Productos, tenemos Fusion 360. son Uno de los familiares que se han vendido muy bien. Adquiera el conocimiento y las habilidades para crear diseños de infraestructuras de edificios de alta calidad. Optimícelos. Integre los análisis, las visualizaciones, las simulaciones. sí, La simulación en la nube para hacer, hacer así un render en la nube. Mejore su previsibilidad, previsibilidad, maximizando esta capacidad de construir. Maximice la capacidad de coordinar proyectos. Entonces estamos hablando de certificaciones para arquitectura, ingeniería y construcción. Focos. Certificado para diseño y fabricación de productos. Focos. Lo que son ingenieros, mecánicos, diseños 3D para sus modelos. Obtenga el conocimiento de las habilidades para agilizar estos procesos de desarrollo de productos. Hágase un Product Manager. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí he visto ese título. Cree diseños. Productos de alto rendimiento. Diseño generativo. ¡Pum! Producción masiva. Diseños de sistemas de productos. Claro que sí. Para eso estamos. Conecte a su equipo de amigos. ¡Ah! No tengo amigos. Entonces haga amigos en los centros de formación. Entonces haga amigos en la nube. Y desde el diseño hasta la fabricación haga el proceso. Nos gusta ver el proceso. Nos gusta cómo se introduce el aprendizaje innovador. El aprendizaje adaptativo para el crecimiento continuo depende de los motores. Sabemos que esto ocurre con los talentos que adoran aprender y que sus viajes son de aprendizaje. Son de objetivos únicos. Esto lo han creado con una forma de aprendizaje que es modular a su propio ritmo. Desde un conocimiento profundo del software, es un sentimiento de una capacidad de poder resolver flujos de trabajo, una capacidad de Comprender un diseño completo. Y ¿Sí? nuestros datos muestran estas estadísticas. ¿Quiénes son los que toman cursos, se certifican y aprenden? Tienen probabilidades de destacarse en las industrias. Lideran iniciativas de trabajo por un certificado. Bueno, bueno, que sí, hombre, que sí. Nos estaremos conectando con el camino adecuado. Que los estaremos ayudando a realizar todo su progreso, todo su proceso, ayudando a descubrir próximos pasos en el viaje. A medida que logre los objetivos planteados, va a estar celebrando los logros de una comunidad global. Están hablando de una comunidad global que logra sus objetivos. Eh, una comunidad global de innovadores del autodes ¿Para qué más? Sí, háblame de tarifas de certificado, asociados, 150. Yo solo soy un asociado, soy un socio, certificado de socio o un certificado de profesional y experto. Entonces, voy a mostrar mi certificado de profesional y experto para consultas, hacer consultorías para que me paguen más. Pero por supuesto, pregúntale a tus papás cuánto cuesta hacerse. Un profesional actualmente. ¿Cuánto cuesta hacerse un experto? Ah, joder. Conversiones. De dólares. Conversión de dólares. A pesos. Colombiano. Ya, salimos de la duda. Y qué bueno. Pues el dólar está a 3.800 pesos. Pero... Lo que yo quiero saber es, ¿me tienes un certificado de profesional a 200 dólares? Esto equivale a 774.400 pesos colombianos. Un certificado, por favor, de profesional, 200 dólares, mil 774.400, bueno. Un certificado, por favor, de experto. Bueno, el certificado para el experto. 968. 000. O sea, 968 o 774. Esas son las las opciones. Y seguimos adelante. Muy contentos de ver el aprendizaje en los demás. Sí, eso es el futuro del trabajo, está aquí. El futuro del trabajo es el futuro del aprendizaje. Oye, qué buena proporción a mayor futuro de trabajo, mayor futuro de aprendizaje. A medida que los roles y las disciplinas y las industrias convergen en un solo punto, la familia y todo se selecciona un campo de estudio específico, un título menos importante, que comprometa una mentalidad. Entonces tenemos al Dr. Randy Schweller, ex, ex presidente del Learning Future, Learning Future de Autodesk. Y él ofrece una visión de cómo el futuro de los educadores, de la educación, determina el éxito de la fuerza laboral del mañana. Oye, este es un artículo, me lo puedo pasar también. Te puedo pasar los links de algunos artículos técnicos que te puedan motivar. Da el siguiente paso en tu viaje al aprendizaje con el Autodesk. Regístrate, actualízate, nuestros nuevos productos te esperan y ve pensando qué papel, qué rol voy a desempeñar en el 2023. Me parece bien. Que esté impulsando esto. Sigue. Ping.